Hola, buenas noches, bienvenidos a otra partida de, en los archivos de la noche. Eh, retomamos la continuación de Pequeños Dioses, retomamos el cuento chino que empezamos hace un par de semanas antes de que pasara la Semana Santa. Y en ese cuento chino, eh, justo cuando lo dejamos, eh, estaban dos personajes, ese, el, el hombre mayor Shanghai y la chica joven Luna está en una situación precaria, apretada, porque eh, Luna estaba atrapada por un policía y Shanghai, justo cuando salía del baño, sin ninguna delicadeza, otro policía se le, se le echó encima y lo tiró al suelo. Obviamente, eh, vamos a ver qué sucede con esa situación, pero antes vamos a, vamos a recordar cómo llegamos hasta allí. Lo primero, quiero saludar a, a mis compañeros de partida por el orden que me van saliendo aquí. Eh, buenas noches, Mu. Buenas noches. Buenas noches también a Narel, que, que mientras que Mu llevaba a esa chica joven de la que hablamos, Narel llevaba al otro personaje en apuro, a Chen Hai. Buenas noches. Sí, y Inari estaba mucho más estaba más tranquilo por ahora, pero no sabemos cuánto tiempo puede durar esa tranquilidad. A, a, a Inari lo va a llevar eh, Raúl. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, seguro que dura muy poco la tranquilidad. <risa> muy poco. Pues eso dependerá de vosotros porque yo no tengo ni idea de, de cómo va a suceder. Lo que sí sé es cómo se llegó a esa situación y, y para poner en contexto al espectador y también a los jugadores porque han pasado dos semanas y yo al menos he tenido que repasarme los vídeos quiero recordar que, que como como como inari eh, son cien, son eh, una especie de, de criaturas mensajeros divinos eh, atrapados en, en carne mortal en, en el cuerpo de hombres pero capaces de hacer el poder de los cielos y hacer todo tipo de milagros eh, ellos realmente estaban muy lejos de, de, de esa comisaría, perdón, de ese palacio de gobierno donde, donde y de esos policías que la han intentado atrapar. Ellos empezaron la historia muy al norte, en Tallán, la ciudad. Ellos trabajaban para un templo donde el gran maestro del templo le encargó que visitaran a, a una vieja eh, ciega mendiga para ver que tenía, por otro lado, mucha fe, y quería saber qué que era lo que ella pedía con tanta ansia, con tanto Y cuando estuvieron hablando con ella, eh, bueno, no es que se sentaran exactamente qué estaba pidiendo, pero lo intuyeron, porque eh, su mayor problema, ella había caído en la mendicidad, porque había sido abandonada por, por su hijo. Su hijo hace muchos años. Eh, fue tuvo puesto de, de funcionario en, en el pueblo de Jansu. Y, y como la madre no se podía mover en aquel momento, él con su mujer eh, viajaron al sur, pero con la promesa de que iban a volver a recogerla en poco tiempo. Pero eh, nunca regresaron por ella. Nunca, no se sabe por qué, pero la pobre anciana quedó abandonada se le fue gastando el dinero, dejó de, de poder eh, pagarse una estancia y un, y un tratamiento y, y quedó en la calle y se vio relegada a la felicidad. ¿Por qué? ¿No sabe, Nadie lo sabe. La vieja apuntó a, a una persona, a, a, la mujer de, a la mujer de su hijo, su hijo que se llamaba Tener, estaba recién casado con, con una mujer que se llamaba Uh, Wingen Chao, que eh, según la anciana, eh, todo parecía mostrar que era una, una chica joven y una y una buena esposa, pero ella, la única explicación es que, de, que, de que su hijo la haya abandonado es que ella le, le haya metido de alguna manera o algo así. Entonces ella, ella insistió en eso, ella, ella lo culpaba. Pero bueno, con, con estas conversaciones en un lugar en una calle. Um, estos, los protagonistas de nuestro cuento, um, se hicieron una idea de, de lo que necesitaba la mujer y era su única esperanza era volver a ver a su hijo alguna vez antes de morir. Y con ese ánimo, pues cogieron un tren y se presentaron en Jensu, muy lejos, muy al sur. Y en Jensu, uh, uh, después de un largo viaje, al día siguiente se presentaron en, en el Palacio de Gobierno por la mañana, en donde, donde gobierna el alcalde, y encontraron allí una, una funcionaria que parecía no querer facilitarle la labor, facilitarle un encuentro con el señor que resultó que no era un simple funcionario, por lo menos no lo era ya, sino que era el alcalde, el alcalde de la ciudad. entonces, como la mujer no se, se negaba a darle señas, esto, esta historia, de este cuento, estos seres divinos empezaron a, a manipular su, su alquimia, sus su temples, en realidad, sus mentes, y le intentaron inclinar hacia un lado y hacia otro. Todo el mundo tocó algún aspecto de su alma, su alma de agua, su, su alma de madera y su alma de metal hasta que la mujer, no se sabe si, si persuadida, totalmente confundida, llamó al alcalde, pero eh, el alcalde se, se negó a verlo. Entonces, Chen eh, decidió ir al baño para poder hablar con, un, con la electricidad que está en, el, en, el, en la casa, que cae bajo el dominio del fuego, y allí, con, con la privacidad que se le supone a esta al estar en un servicios, eh, estuvo hablando con la bombilla y averiguó que, que el alcalde no estaba en la. No estaba no estaba allí. Y cuando fue cuando fue a salir allí, ya pensando en irse, porque amablemente o no tan amablemente le estaban invitando a irse, un policía saltó sobre Shanghai, lo derribó al suelo. Y... Y Chenghai pudo ver que también Luna está inmovilizada y que el único que por ahora estaba libre era Enari, que había salido a inspeccionar a los alrededores y que por ahora no se ha dado cuenta de, de nada de lo que está pasando. Vale, eso creo que era eso, creo que es el resumen de la historia. No sé si um, alguno tenéis alguna duda o queréis añadir alguna cosa que se me haya olvidado, algún detalle importante. Yo creo que es perfecto el resumen. Yo entiendo que al estar por fuera no me he enterado de nada porque ha sido algo silencioso. Sí, no te he enterado de nada. Pero ahora, mientras mientras termino de. mientras empezamos a resolver lo de Chennai, lo de... Eh, puedes hacer una tirada de percepción más alerta de dificultad 8 para ver si, si escuchas ruido, porque más o menos están. Ent... Acaban de tirar un hombre al suelo y se están abalanzando sobre él. Eh, Shanghai, eh, se, se echa encima tuyo, tú has caído al suelo. Bueno, lo tienes encima, pero digamos que no te tiene bien agarrado. Si quieres, puedes... Eh, ya lo dejo a tu elección, ¿eh? no te quiero empujar a una decisión o a otra, pero si te quieres resistir, eh, sí. puedes, puedes intentar hacer una tirada de destreza de mal de Timo antes de que te agarre. Pues vamos a intentarlo. Insisto, si sí quieres, ¿eh? que, ¿no? que puede ser que, que veas más prudente dejarte o lo que sea. Yo no, no no quiero condicionar nada aquí. Como he dicho, yo no sé cómo va a terminar esta escena. No, yo, yo, yo, yo, yo intento sacarme. Intento hacer la tirada. Van a hacer cuatro lados, pero ya está. Vale, pues, tú, ¿tú ¿tú a... perce percepción más alerta. Dificultad 8. Te recuerdo, Raúl, eh, suma lo que tengan en percepción con lo que tengan alerta. Mm. y entonces cuenta la cantidad de dados en los que te ha salido un 8 o más y le resta pues la... nada nada ¿no? no, ahí está, vale. es que 4 dados son pocos dados ¿alguno no? no, son 5 y 7 bueno, pues sí, y nadie está, está completamente ajeno a lo que está ocurriendo allí. Está está inspeccionando los, los alrededores, incluso se ha alejado un poco. Quizás por eso no en ese momento no lo ha ido, por eso se ha ido al aparcamiento, a ver si, si así que pueda dar la pinta de que sea el del alcalde, a ver si sacan alguna pista de dónde está este hombre. Justo, justo lo que iba a decir yo es que eh, creo que lo dije ya en el vídeo anterior: que lo si ya he pataleado. No tiene ninguna fuerza para poder resistirse, pero, pero bueno, tampoco la poca nota. En ese caso, eh, le dejaré después una, una, tirada, hay una tirada más adelante. Pero bueno, por ahora vamos con con el pobre Chen que tiene un guardia encima. No sé cuál ha sido el resultado de su tirada porque justo ahora he perdido la cámara y no veo los dados que ha sacado. Uh, 3, 8, 2, 1. Shenhai se ha puesto nerviosa, tropeza con su propio pie, el policía ha avanzado sobre él. Pero, pero, pero, pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, Soy pero... un, un pobre anciano, ¿qué hace? Bueno, realmente tampoco, tampoco hay que culpar mucho al pobre, al pobre Shenhai. Es que ha salido del servicio y la han echado encima y la han tirado. No ha tenido mucha oportunidad casi de darse cuenta de lo que está pasando. Y, y el, el guardia lo agarra y, y le da... Le da la vuelta contra el suelo y trata de expulsarlo. En ese momento te tienes más o menos movilizado. Si quieres hacer algo, te la enfrentada de fuerza más pelea si, si te quieres escapar de ahí. Nah, no, olvídate, fuerza más pelea, tengo un dato. Va a ridículo. Vale. Entonces, no. No más. Pero, pero, ¿qué haces? Si, si yo solo he ido al servicio. Pero, pero, pero ¿qué atropilla es este? ¿a un monje de mi edad? pero qué falta de respeto bueno, pues en el el hombre sin hacer mucho caso a, a tu súplica te, te pone a la esposa al uno tampoco la esposa pero pero bueno la tienen agarrada y y todo eso y ya está, ya te, te levantan en Shanghai y, y la mujer dice, bueno, te, tiene pinta de estar muy enfadada, la, esa funcionaria agria con la que encontraste, y, y se dirige más bien a Lun. y se, se agacha un poco para, para llegar hacia ella, le señala con el dedo, y le dice, ¡cállate, me oyes, cállate, cállate! Vale, pues... Y Nari, otra... Hazme una tirada a esta vez dificultad 6, porque el follón ya está siendo considerable. Así que, pues sí, más alerta, sí, la misma, pero dificultad 6. Ya te digo que va a ser la, la última que vas a tener para esto. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Las mujeres te voy a decir que te calles y el... Y el Policía que te estaba agarrando ya, te, ya te, te, te pone la mano en la boca. Dos nueve, un uno y un tres. Y después se, se, se, vuelve, se vuelve hacia Shanghai y le dice: Tú también, callados todos. ¿Dónde? Es? Bueno. Y, y, va, y se va y se dirige hacia el teléfono. ¿Cuánto ha sacado, Inari? Dos nueve, un uno y un tres. Vale, es un éxito. Vale, empieza a escuchar gritos. No, por un éxito no reconoces quiénes son o lo que sea, pero pero sí es suficiente para dar cuenta de que algo raro está pasando. Vale. Eh, ¿Estoy lo suficientemente cerca como para asomarme a alguna ventana o algo, a ver si veo algo? El problema es que realmente, el, tal como estoy imaginando ese edificio, que de, recuerdo que tenía como una arquitectura soviética antigua de 50, 60 o algo así del año 60 por ahí eh, digamos que, que, que tiene conocimiento elevado entonces hay una escalera y, y para para sumarte por la, por la ventana eh, no, es que no vas a poder lo siento pero es que eh, estamos donde estamos vale de, de, de, en China es eh, una dictadura y hay y, y en el pequeño es un poco más duro, así que la ventana está, las ventanas que podrían estar donde tú podrías mirar están forradas, tienen tiene alambrada y después tienen algo pegado que la, que la oscurece y que no se ve bien qué es lo que está pasando en el interior. Vale, pues me intentaré acercar a, a la puerta, pero como he oído ruidos, pues con, con cierta precaución. Vale, pues tú escuchas la. Eh, si escucha la, la voz de, de esta funcionaria, le dice al, al. A un policía: dice, vete, dice, ve a buscar al otro. Tráelo, están tramando algo. Pero es que no ves que solo queremos ayudar. Pero, pero, pero, ¿qué estamos tramando de qué? Si nosotros solo hemos venido a pedir una cita, nada más. Y luego me tengo que dar servicio, porque a mi edad ya la vejiga, usted entenderá la próstata, no aguanta. Mal. ¿Alguien tiene empatía 2 o más? Eh, creo que yo. Uh, casi seguro. Sí, empatía 4. Vale, pues entonces... Eh, bueno, con empatía 4 no hace falta que no hace falta que tire eh, ¿Tú te das cuenta que la, la mujer tiene un tiene una aspecto como un poco desquiciado? No sabes si es porque, la, porque le cayó una bronca suprema de, de su jefe o, o porque habéis estado. Toque tierna y los, los chinos ya. Sí, los chinos ya han sido. Y, y la mujer, pero tiene, tiene como aspecto desquiciado. Y, y bueno, ella dice: Ve a buscar otro tal. Y tú y Nari, si escuchas que que sale, sale, gente, sale bueno, unos pasos dirigiéndose hacia la puerta, mientras la, la mujer se pone a llamar. ¿Y Nari, qué? ¿Tú qué? Vale, yo, a ver, su, supongo que esto es casi ya, es, es obvio que tampoco, no creo que o a sea, eso me refiero. Estos policías, ah, por ser yo policía, les va a dar absolutamente igual. Quiero decir, o sea, que no, no me van a tratar diferente. Bueno, podría podría intentar hacer, vale, un poco tu placa o tal, pero, o sea, sería más un reconocimiento así un poco oficial y hoy llegan no, a meter en lío o lo que sea, pero más que, más que algo oficial, ¿no? A tiempo, vale. en el sitio ese. Me gustaría intentar eh, hablar con él en plan de convencerlo de que estamos en una misión de, de, de mi comisaría y que por eso estamos ahí y que, y que ha sido todo un malentendido. Vale, entonces yo entiendo que en, en ese momento eh, tú, ¿tú qué, sientes que sientes que el tío va a salir, te espera que salga. Sí, espero irte tranquilamente, como, quien, como que estoy llegando ahora, de haber bueno, dado pues, una vuelta. Pues, él sale, eh, se impresiona un poco hasta allí, y te dice, para adentro, para adentro. Vete para adentro. Parece enfadado y nervioso. Vale, pues yo le, le digo, eh, buenas tardes era tarde Bueno, pues buenas compañeros. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué estás es tan alterado? Estamos aquí, hemos venido a una misión de, de mi comisaría a, a intentar hablar con el alcalde sobre sobre unos temas que le preocupan a mi jefe. ¿Tú sabes que cómo para, son los jefes, no? Que para adentro, que para adentro está. Eh, parece no no está en posición de negociar. Al menos me es normal. Vamos, tú sientes un poco que estás siguiendo órdenes. Bueno, pues. Yo lo voy a hacer caso, pero. Pero vamos, que intento que no se me quede por la espalda. Vale. Entonces tú, bueno, tenés que darle la espalda, aunque sea brevemente, para entrar. Pero igual sí. te va a dejar. Te va a dejar un poco de espacio para eso, sí. Bueno, bueno, pues, voy entrando. Bueno, pues cuando entra eh, la mujer está hablando, dice Comisario Lyon, tengo aquí una gente, dice gente sospechosa. Sospechosa. Uh, sospechosa de quién? No. no somos sospechosos, señora. Soy un policía en una misión oficial. Man. Y ya, espera un poco, un poco al lo del teléfono. Creo, creo que es de, de algún tipo de conspiración. Eh, han dicho no sé qué de policía, pero parece de, de ser de algún tipo de conspiración. Eh, sí, que, creo que, que habría que interrogarle. ¿Quién hacer una, una pregunta. De entre juego fuera juego. Bueno, de, de metal. Para elevar su, el sentido de la justicia y de, del juego limpio. Y de la sinceridad de todos los presentes. Vale. Pero. Uh, pues es complicado. Va a ser complicado. Porque te, te voy a decir. Vas sí a escenario complicado. a... El de base. Más tres. Para un cambio significativo. Más uno o dos éxitos, imagino. De abundancia. A ver. Y, la, y la duración. Exactamente. la duración. Y la duración. Esto va a, a ser difícil. Sería eh, tres de cambio, uno de continuidad para que por lo menos sea la escena. Sí. ¿Entiendo? Sí. Y sería, tendría que ser abundancia. Y abundancia. Vale. Que sería dos de abundancia. Dos de abundancia. Con lo cual es un total de seis éxitos. No, necesitas que siete éxitos. Exactamente, sí. Y a eso le podemos añadir el metal por ser Posertanuki, el sentido de la vista. No, del oído. ¿No? ¿Del oído? Bueno, sí, voy a hablar, porque voy a recitar así un plan... Señora, cálmese, respire hondo. Un, dos, tres, soy un junco hueco. Vale. Pero yo te y... destino. Y le está haciendo tuño también lo. Y en otro lo otro añadiría. El blanco no podemos añadirlo. Y. Dirección no creo que me pueda poner la dirección correcta. No, no puedes ponerte. Pero aparte de que te tiene un poco inmovilizado, realmente eh, tienen objetivos por todas partes. Entonces no te puedes dirigir a un uh -huh. objetivo en concreto. Uh -huh. No te puedes poner una dirección en concreto respecto a alguien. Vale, y el. Haiku este que voy a recitar, en plan poesía añadiría otro éxito más. Otra fortuna. Vale. Con lo cual necesitaría sacar tres éxitos con ocho dados, dificultad 8 ¿Sí? Supongo, yo es que no, no sé, ahora mismo no sé cómo es tu ficha, pero... Sí, sí, mi ficha son 8 dados para todos los no, 6 dados, 6 dados, perdón, 6 dados, porque es el atributo más el, más la alquimia, son 6 dados y dificultad 8 porque era un efecto jin que es lo que tengo más bajo. Sí. Pues 6 dados de dificultad 8, voy a gastar un punto de fuerza de voluntad para un éxito automático. Y voy a decir eso. Señora, respire hondo. Un, dos, tres. Soy un junco hueco. Cuatro, cinco, seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Y justa seré. Y nada, me va a faltar un éxito. Vaya. Pues nada, eh, hasta un yugen? Recuerdo. Sí. sí, voy a apuntarlo aquí. Ya llevo unos cuantos gastados, ¿eh? Sí, no me acuerdo cuando llevas si dos o tres. Creo que tres, tres gastados. Sí, yo creo que es el tercero. Este sería el tercero, sí. Y, y nada, tú ves que por un momento eh, sientes la, el metal creciendo, creciendo, pero al final estás, personas y están, estás como rodeado y no, no consigues no consigue moverlo lo suficiente uh -huh. vale eh, mientras la mujer ha seguido hablando eh, hace un, hace un tapa, tapa el teléfono y dice dice esposada al otro lo señala y te tratan de esposar Inari te acerca uno a esposarte eh, se te cortó eso, ¿quién era a mí? sí a ti que tratan de esposarte no sé si me, si, si me está oyendo bien. Sí, sí. no, es que, es que se te cortó por un momento. Vale, vale. sí. Pues trata... Eh, ella, ella habla ordenado al policía que queda que te expose a ti también. Vale, tiene esposado a Chen a Lun solo la tienen encogida y a ti, y a ti le ha dicho que, que te expose. Bueno, yo voy a intentar... Eh, a ver... hacer una tirada de o sea, voy a intentar no una tirada, sino quiero intentar hacer eh, una arengar a los policías en plan de como para que se den cuenta de que, de que soy uno de los suyos y que estoy aquí haciendo mi trabajo y que por qué me van a estar esposando si he venido aquí tranquilamente no sé si me explico lo que tiene. Sí, te entiendo el problema que tiene ahora es que parece que Um, los policías en realidad no tienen mucho que ver que eh, todo es cosa de, de esta mujer que, está, que que parece que está un poco equivocada y que hay algún motivo porque de repente se le ha metido que, que está que formáis parte de algún tipo de conspiración entonces os quieren retener um, vamos a ver, en, en principio para para interrogaros por lo que habéis escuchado hablas con el otro para interrogaros Sí. Yo, como veo una relación tan extraña en la mujer, hay una habilidad que, que, es, que es como la conciencia del V20 y todo esto. ¿Eso me sirve, sirve para tener influencia natural o no? ¿O habría que usar otra? Bueno, sí, si quieres, puedes tener una tirada de presencia más sentado. Vale, mientras la hace, Inari. A mucha tirar yo también la presencia más sentado te va a dejar hacer va, va a, a los policías no convencerles que va a ser muy difícil eh, convencerles a ellos por, por el motivo que te he dicho porque ellos están siguiendo órdenes y, y la mujer por ahora eh, parece que acá también lo que dice ella y, vale, pues. vamos a bueno, voy dejar hacer de momento no quiero Así ponerme bien. a pelear vale que si me ir yo también prefiero más sentado sí sí sí sí puedo hacerlo vale. toma Shentao si sí se me da bien vale eh, y mu qué tal ha salido también no no pues Luno uno lo observa no se da cuenta pero y nadie ahora que empieza a sospechar y tal, supongo que puedes puede llegar a notar que, que parece que, que el equilibrio de la alma se le ha, se le ha desajustado totalmente. Y que eso le estaba provocando una, una reacción tan, tan extrema. Algo así. Vale. vale, como si... Ah, no, no, no, no, vale, no, no me iba a equivocar. Nada. Que, que siente un poco que, que el desequilibrio de la, se la ha desequilibrado, entonces no sabe si es porque habéis estado todos intentando eh, influenciarla y habéis estado jugando con, con, su, con su química y con sus emociones, o que o, o alguien este, no ha hecho algo o algo así, pero parece, parece estar desequilibrada. Voy a intentar hacerlo de la forma tradicional, con manipulación, carisma, más empatía, hablando con ella. Sí, señora, tranquilice, no somos ninguna conspiración. Solo hemos venido desde nuestro templo, desde mi templo, para pedir una audiencia con el alcalde. se respire conmigo. Respire. Mm, oh verá ve, ve, ve, ve, ve como respirando profundamente se sentirá mucho más relajada Mira, inspire inspire conmigo mal ella está muy nerviosa y dice que se calle el viejo, que se calle todos que se calle y, y uno de los policías te da un, como un puñazo por detrás en la nuca no, no te hace ni de daño pero bueno, te da cierto dolor y cierto mareo eh, yo sí que sí, si sí, queréis eh, para o sea como digo esta mujer está, está desquiciada esto es consecuencia de algo que haya pasado anterior en la partida algo que haya pasado en la última partida eh, ¿crees, como parece que, que no soy capaz de convencerlo y tal eh, os importa si a no sé que alguien quiere hacer algo damos un poco un salto ya a otra escena eh, más adelante del tiempo? Ven, sí. sí, sí vale, yo lo digo porque también eh, me gustaría si somos capaces de acabar hoy. Y como y veo que por aquí no me no manera. Vale. Pues eh, cambiamos de localización. Quizás no muy lejos de, no muy lejos de allí. Pero en esa, en esa misma eh, ciudad sucia de, de olor a humo y, y totalmente inhóspita. Eh, eh, hay una comisaría donde donde han llevado, eh, han, han venido más, más policías, han acudido para escoltaros, han metido en, en un coche y metido por los, por los garajes en una, en una comisaría. Y, la, y ahora mismo es un siniestro, donde a saber qué tipo de cosas se, se han hecho allí. Eh, Esposados, los los dos que están, bueno, están los tres, ¿vale? y, y, y sentados en tres sillas delante de, de cierta mesa, de una mesa, y esperando allí hasta que entra un, un hombre, sale la puerta, entra un, un hombre grueso, eh, trajeado, eh, tiene, tiene, tiene traje o tal, por la insignia, parece que Parece que es, que es policía, aunque bueno, es un poco atípico en la policía que, que tiene una, una barba fondosa. Eh, como decía, un hombre grueso y también, también alto y, y corpulento. Y él llega, se pone a, al otro lado de la mesa y pesadamente se sienta sobre la silla de ruedas y, y dice... Bien, bien, bien, bien. Dice, ¿qué tenemos exactamente aquí? Dice, ¿qué clase de conspiradores son estos? Ninguna. ¿Pero ¿le, le parece a usted que un monje de mi edad está para andar haciendo conspiraciones por ahí? Con la de achaques que yo ya tengo, caballero. Segundo ayuntamiento... Habéis venido a esta ciudad a conspirar contra el alcalde. Pepe, pero, ¿conspirar contra el alcalde? Hemos pedido, pedido una cita, una audiencia con el alcalde. Una audiencia. ¿Y exactamente para qué? Por cierto, un, un solo segundo, Inari, eh, si llevaba algún arma te la han requisado, obviamente. Ya, ¿Vale? me, lo, me lo presuponía. Vale, vale, es pues por no... Porque después no nos damos sorpresa. Okay. Para, ¿Vale? para tratar un asunto familiar del alcalde, porque yo vengo del templo de su ciudad natal y yo he conocido a su familia durante muchos años, porque es una familia muy devota de nuestro templo. Vale, percepción más empatía, eh, todo el mundo, percepción más empatía, mmm, dificultad 7. Mm, dice, pero el alcalde lle, lle hace mucho que no se pasa por que no va por esas tierras. ¿Qué, qué es lo que podéis querer de él? Pues precisamente traerle información sobre su familia que solo la atañe a él, como usted comprenderá. No se la puedo decir a usted. Eh, ha dicho siete, ¿no? sí Cinco Dos éxitos. Volume, Si no me he al contar Vale, y Nari Cuatro. Dos éxitos Dos éxitos Vale Tú ves que No, no lo sabes interpretar Pero cuando ha Cuando ha dicho eso El, el hombre este Que es el, el comisario eh, Ha cambiado la cara ha cambiado, he cambiado un poco la cara, pero no sabe exactamente por qué. Eh, Lum, tú sí te das cuenta que, que al tío eh, no le gusta nada por donde están yendo las cosas. Va a tener mucho éxito y, y mm, parece que la, que la menciona a la familia y a por dónde van. Y a por dónde van, van los. a la familia. Y, y al lugar de origen y todo eso, y que hay gente que lo está buscando y tal eh, parece que le preocup, que la ha preocupado y, y está se está empezando a poner a lo un poco tenso Sí, tenso sería la palabra vale eh, pero Chenhai no se ha dado cuenta de eso uh -huh. Siga, sigue el mismo rumbo vale Estamos esposados, yo también estaba esposada, ¿verdad? Sí, estáis los tres sentados en, en sillas de madera, sin ruedas, y esposados con la esposa en la espalda. No. De forma inocente, vamos, directa, como suele ser ella, señala y dice: Usted no será el alcalde. <tose> Dice, pero ¿qué dices, niña? Dice, yo soy el, el comisario. ¿De la familia? Del alcalde. No, soy, soy comisario de aquí. Yo, yo soy de. Yo siempre he sido de, de por aquí. Es que, a ti, ¿a ti que te importa de dónde sea yo. Yo creo que, bueno, yo creo que usted sabe lo importante que es que la familia y que no se debe abandonar no. No. dice se queda pensando se, se empieza a mesar un poco la barba mm. no. dice que cuál es el asunto exactamente que, que trae con su familia eso es un asunto que solo podemos tratar con el alcalde. Debe de respetar su intimidad, caballero. Esa es una pena, viejo, porque el alcalde no está aquí, y si aquí el único que, que os puede sacar de aquí soy yo. Entonces solo, que, puedo que, apelar, pero... solo puedo apelar a su, a su piedad y a su compasión. No. Y a su sentido de la justicia, caballero. Dice, si precisamente mi trabajo es proteger al alcalde de... de... Eh, se queda como pensando, y sin mucha convicción dice, de conspiradores como vosotros. Pero, pero caballeros, de, de, de una niña que todavía no es ni mayor de edad, de un pobre anciano como yo, que, que tengo que ir al servicio cada 15 minutos, caballero. Tengo la vejiga más pequeña que la de un niño pequeño. ¿Cómo voy a conspirar? No podría conspirar desde donde desde el servicio, mierda. Si el ayuntamiento dice que soy sospechoso Y hasta que, y hasta que no demostré lo contrario Yo no entiendo los motivos que os traen aquí Dice soy sospechoso ¿Quién, quién os envía? que uh, Por saberlo en qué instancia estamos Si lo sabemos o Así sea, es eh. Vale, pues Voy a tirar un dado Estas cosas son, son importantes eh, Recuerdo Porque mm. la dirección no influye mucho eh, la dirección influye mucho a la, a la hora de hacer magia, según la magia que hay, el elemento que se hay, eh, así, así influye la, la dirección. Y entonces él ahora mismo está eh, al sur, al sur vuestra, ¿vale? Entonces, está ahí a su norte. Vale, vale. Bueno, vale. Eh, el tío dice: eh, ¿de quién nos envía exactamente? pero necesito saberlo. Es que no nos envía a nadie, caballero. ¿Y de qué conoce al alcalde? Al alcalde en persona, no lo conocemos, conocemos a su familia y traemos información de su familia. Uh, Casimir, es que yo estaba pensando en hacer un, un efecto yo voy a, yo bueno yo voy a de hecho voy voy a, a decirle ¿no? conspiración aquí es muy poca lo que pasa es que esa señora está loca y quiere intentar hacer un con el arma de madera que, que no, perdona. El de agua, creo que, es el que tiene la confianza en los demás, pero a través del gin disminuírsela. De manera que le que la confianza en la... Sí, en, en la funcionaria, vale. Pues voy a poner... Eh... Una vez más, me parece que siempre cojo lo mismo, pero tiene sentido el cambio 3. Quizás porque, aparte del cambio, está siendo un poco un poco específico en cuanto al comportamiento concreto que quieres cambiar. Y, y claro, por lo menos tendrás que meter uno de continuidad, no sé si quieres más. Uno, porque si no, tampoco voy a poder Vale, pues entonces son cuatro éxitos en total lo que necesitas. Eh, Ahora, ¿con qué fortuna cuentas para, para reducirlo? ¿La dirección? ¿Alguna vale, más? Eh, con, cuento con la dirección, con la poesía. Y si... No, porque es que no me acuerdo de la ropa que llevo. Mm. Ah, la verde pero, pero sí, te la habrán quitado Sí, por eso Pues entonces en ese caso Nada, no, esa, esas dos, ¿no? Dirección y poesía, pero la poesía la tiene que escuchar Si no, no sirve ¿La he dicho ya? Ah, por repetir? Eh, he dicho Aquí conspiraciones y pocas pasa que esa señora está loca Vale, no me había no percatado. Muy sutil. Vale, pues hazme la tirada si quieres. Entonces, necesitas sacar dos éxitos. Dos, eh, sí. Es un efecto de agua. La virtud del agua era... Eh, agua. Eh, si hay hay resistencia. Tengo cuatro dados, dificultad seis. Vale. Y tiene que sacar dos éxitos. Sí. ¿Tú como esto vale um, ¿tú ves que, que efectivamente eh, bueno lo sientes más que lo ves en algo, en algo este no se note has, has minado la la confianza que tiene en ella pero haciendo haciéndole todavía la tirada de, de percepción de, de empatía parece que tiene que, que él tiene ahora algo que, que igual le preocupa más que, que las cosas que, que los desvaríos de, de esa loca. más nah. Pero no cuenta para, para el resto. Nah. Dice... Nah. Dice entonces no lo conocen personalmente. ¿No? Pero, entonces, ¿qué pueden querer de él? Y bueno, el, el viejo Chen Hai le dio clase cuando vivía en no, Se queda así un poco para y dice, entonces sí lo conocen personalmente. Pero seguramente no se acuerde, él era muy, muy pequeño. Y han pasado muchos, muchos, muchos años. Yo para aquel entonces no tenía todas estas arrugas. ¿Cómo de pequeño era? Uff, tanto que ya ni me acuerdo yo. Imagínese si hacía años ya. Hasta yo era joven, un mozo albete era yo. Vale. Eh... Hacerme una, una tirada, al que quiera, Chenhai y Olum Para colar esa mentira una tirada de manipulación más subterfugio. Venga, te la, te la hago yo que... A ver si sí, me, es me, me A ver, tengo manipulación, más subterfugio. Mientras tanto. 7 y especialidad en manipulación persuasivo. Madre. No, pero esta es la especialidad esa, porque no estás intentando persuadirle de algo, estás intentando engañarle. Bueno. No. Pues vamos allá. Ahí vamos. 9, 8 y 2, 7. Vale, en principio parece que la historia ha colado, no tiene motivos para desconfiar de vosotros. No, Ahora, digo, si, bueno, ¿sí? Sí, no dime, dime, dime. Es que eh, dice que el alma de madera controla la moralidad de la persona. Yo pienso que tiene un remordimiento. Si se podría hacer un para, para intentar saber qué es lo que tiene en la cabeza. Porque yo la verdad es que estoy súper despistado, no sé qué es lo que, no sé por dónde va los tiros. Vale. Podemos comentar. Perdón. Sí, por terminar esa. Eh, magnitud de cambio, un poco lo, lo específica que vaya a ser la información. Mm, si no lo añades, pues te confirmo te un poco. Esa sensación general que tienes. Si no, eh, eh, magnitud de cambio. Mm, por un éxito extra. Eh, Igual te, te especifico un poco más sobre la naturaleza del sentimiento por tres te, te doy pista más grande y, y a partir de ahí. Vale, seguramente no no, te, no podrás sacar concretamente lo que más añada, um, más fuerte será la será la sensación. Vamos a hacer vamos a hacerlo así. Um, Haz la tirada de hechizo, aunque son oficiales, pero creo que queda mejor. Está viendo un poco lo, lo que quieres sacar, eh, tú haces la tirada, según los éxitos finales que saques, eso es lo que te. Les eh, veo la, la, la información que te doy, ¿vale? Vale, pues. Mientras tira, mientras tira y cuentas fortuna, etcétera, etcétera, eh, ¿qué me querías preguntar, eh, Raúl? Yo estaba pensando en que si sería posible hacerle un, alterar un poco su su alma de, de metal para que fuera, para que fuera sincero. Yo solo voy a hacer un comentario, que la última vez que nos dedicamos todo a alterar sí. la, la, el alma de la, de la peña nos no ha traído aquí, ¿eh? Ya. No, <risa> y no, vamos ni... por el mismo camino. Lo no sé, lo que pasa es que, claro, que quería eh, ayudarle a él en la tirada. Vale, vale yo solo hago el comentario. Vale, a tío, que tío, tío. Alquimia. La situación es la que de todas maneras serían, serían cosas diferentes. Luna está intentando sondearle a ver qué saca y vale. tú intentaría eh, que, él fuera, que él fuera sincero. Eh, pero eso sí que... Eso... Va a ser complicado, ¿eh? te, te puedo decir. Eh, necesitaría magnitud de cambio, te voy a decir, esta vez no va a ser 3, ya no, no hemos abonado al 3, sino eh, incluso más. 5. Necesitaría 5 éxitos de magnitud de cambio y ya vería si añades continuidad, que sería un éxito más. Si no añades, continu, si añades continuidad, dura toda la escena, si no... Es solo una frase que, que a lo mejor se le escapa algo. No, pues entonces lo vamos a dejar ahí porque yo, yo, mi, mi personaje es incapaz con, con metal de llegar tan lejos. ¿sabes? Vale. ¿Cuántas éxitos hacen falta con eso? Eh, pues serían 6 eh, éxitos. no seis éxitos. Uf, sí, sí sin, sin continuidad, es decir, una frase solo y 7. Ahora, estamos en otoño, con lo cual eh, es una fortuna para el metal. Sí, sí, no, estoy pensando que sería lo mismo que he hecho antes. Que serían tres éxitos. Vale, ¿Qué sé? Pues... Si queréis yo me puedo arriesgar. Hemos no, seis dados, para seis dados de dificultad ocho. Sí. Eh, a lo mejor es el resultado de lo mío. Sí. Bueno, yo prefiero que me digan antes si lo van a hacer o no, porque como ellos no van a saber la información hasta que lo usen. Vale, yo lo único que sí van a ver es que yo le cojo, en un momento intento cogerle de las manos. Pero es decir, que tienes no, ten, ten, las la manos posadas atrás, os recuerdo. Ah, atrás. Sí. Bueno, pues entonces nada, pues entonces le... Pues, bueno, una fortuna menos, pero le digo, y yo entiendo... Que tenga duda, pero nosotros solo queremos prestar nuestra ayuda. Y con eso son. Bueno, si da, da lo... Sí. Pues. Bueno, Chenhai, ¿lo va a intentar o no lo va a intentar? Eh, lo que diga el grupo, si queréis, lo intento. Chenhai, bueno. tú no vas a preguntar a la gente, tú tienes que ver si lo intenta o no lo intenta. Está, está que solo no, no lo va a intentar, ¿no? No, yo, yo lo dejo. Vale. Pues, vamos a ver. ¿Lun cuántos éxitos son alto, son al final? Pues son. Eh, aquí en la tirada hay, no, no puedo verlo ahora, hay cuatro éxitos, más uno por el pareado, más otro por el... Son seis éxitos. Vale. Bueno. Eh, Tú que eres muy perceptivo, Shanghai. Te das cuenta que de repente, por algún motivo, tú no sabes lo que está haciendo el uno, obviamente, pero es que por, por algún motivo se está empezando a poner más nerviosa un lo que estaba, y está sudando y, y se y ha perdido todo el color. ¿Quién, Loon? Loon, sí. Oh. Uh, Loon, aquí tú te das cuenta de que está en una situación más chunga de la que, de la que podía, de la, de la que podía ver, o sea, ya con la cantidad de éxitos tú notas que, que el tío es, es un atendico hijo de puta, pero un, pero, pero con todas, es un tío de la peor calaña, eh, no sabes sé exactamente qué es lo que ha hecho, o qué es lo que tal, pero sabes que es culpable de algo, y, y, bueno, puedes que y puedes ver también que es un hombre que que, bueno, que todo tiene que ver con una muerte vale este hombre ha matado a alguien y incluso por su cabeza está está pasando tenemos la idea de del asesinato Pero entonces, eh, no, no lo veo como especialmente vulnerable al arrepentimiento ni nada de eso. O sea, no lo veo como arrepentimiento ni... No. Para nada. No, supongo que me quedo, como has dicho Blanca, callada. Incluso me empieza a recorrer... Y... Lu, Lu, Lu, ¿estás bien? Pero no le diga a usted, le está bajando el azúcar, le está dando una, una lipotimia. ya tantas horas aquí encerrada. La pobre chica, se os va a desmayar, mírenla, se está quedando blanca como la leche. ¿Quién tiene? Bueno. ¿Quién tengo cerca? Mírala, ah, necesita un médico, por favor, llave a un médico. A Chen Hai. está en el centro, eh, a su izquierda está... Y Nari, a su derecha está Lu. No. Que... Me acerco a lo vi... intento acercarme a los vídeos y decirle. Este tío nos quiere matar. Ha matado a alguien, nos quiere matar. Es un poco complicado, eh, que no, oiga. Podría. No puedo pegarme mucho a la oreja así. tendría Pero... que, tendría que inclinarte. Eh... Tengo que se tendría que inclinarte mucho así. <risa> Y desde luego la haría es una tirada de, de percepción, para ver si lo oye. ¿eh? Vale, tengo, tengo, otra, tengo otra otra cosa. ¿Y explicación? Eh, la, la explicación de, es que los, en China los, los caracteres, los hansis o, o kanji, como se le llama en Japón, son ideogramas que cada letra representa un concepto. Además se reconoce... No solo por la forma, sino por la, por, la por el orden de los trazos. Vale, mm -hmm. pues. hay eh... no, que no tengo que tengo las manos atrás. Nada, nada. <risa> no, por pues nada. Nada, bueno, a ver, aguanta. Eh, chicos que que es un poco tarde. Entonces, eh, la situación es, es un poco crítica, aunque hasta este momento. Eh, solo no sabe hasta qué crítica es, hasta qué punto es crítica. Entonces, de eh, todas maneras. Eh, he dicho que se le está pasando el asesinato por la cabeza, no he dicho que esté que esté decidido. Bueno. Os voy a permitir eh, a alguno hacer una tirada de. alguna tirada de social, de manipulación, de lo que sea. Con lo, con lo que queráis, con lo que vosotros veáis. De, que podéis meter. Manipulación, más empatía, de que se vea que somos. Gente normal, que no tenemos nada que ver con ninguna conspiración. Y si no, solo pasábamos por allí. Vale. Pues me vale manipulación más empatía, si queréis. ¿Queréis hacer eso? Una tirada, ¿eh? Tengo ocho horas en manipulación más empatía. Pues para adelante. Pues venga, Especialidad en manipulación persuasivo y empatía, ganar confianza. Vale, pues te cuenta la de ganar confianza, te cuenta. ¿Para repetir 10 o algún más? Para, para repetir 10. Siempre la especialidad vale. rep No, repetir 10 no. Eh, siguiendo un poco el sistema 20, aunque no existía en este juego. Pero lo que es que te cuentan doble los éxitos. Ah, para vale. Y haces cuentan dos éxitos. Vale, de acuerdo. Pues venga, pues vamos con los 8 daditos. Vale, tira dificultad 6 y según lo que salga... Están todos para panas, dos éxitos. Son dos éxitos. Madre mía, 4, 12. 4, más y 2, 13, por Dios. Eh, el tío, eh, así sin... Sí. O llevo una conversación mucho más larga y yo llevo a tal, en la cual eh, el lunes obviamente es la que peor la ha Vosotros estáis un poco inconscientes de hasta qué punto es, es grave el asunto. Os llevo una conversación larga y tal, interrogatorio, hasta que parece que de alguna manera eh, sí le convencéis de que, de que sois inofensivo, de que realmente habéis venido a eso y tal. Y bueno, al final el tío dice que, no, que el alcalde no lo va a recibir, que en esta ciudad no soy bienvenido. Y que mejor el día de Y, eh, Pegando un salto, si vais a hacer algo que contradiga o lo que sea, eh, me lo decís, ¿vale? Pero dando un salto muy grande, os o cogen un... Después os llevan unos policías, él, él no va, obviamente, pero unos policías os cogen, os montan y os van llevando de camino a la, a la ciudad. No sé si, si recordáis que... Que vosotros viajasteis en tren hasta una ciudad Que no era Jansu Porque Jansu no, no tiene estación O por lo menos de tren Y después cogisteis un autobús de lado Para llegar aquí, que era una Dos o tres horas, una cosa así Vale, en coche es algo menos Pero Más o menos, eh, como digo En algún momento queréis hacer otra cosa Me interrumpí decir decís, pues no, pues yo Pero si no hacéis nada al respecto Los policías os dejan allí la de que no de que no volváis nunca más a su que no soy bienvenido así dando a ver dando un aspecto uh -huh. de que vosotros a ver, vosotros vivir en una ciudad más o menos grande y aunque eh, como decía antes china es una dictadura tampoco este tipo de cosas se pueden aceptar impunemente pero uh -huh. en un pueblo pequeño las cosas pueden ser de otra manera y, y a lo mejor eh, Da la impresión de que este tipo ha, ha conseguido cierto, cierto poder, cierta parcela de poder político y hace un poco lo que le sale de los huevos. Yo no voy, no voy a intentar nada no te note, De hecho, yo, yo iba a decir que quiero preguntar: eh, eh, toda esta esta alcalde? Pero lo quiero preguntar. Y aprovechando, como no puedo hacerlo tan, tan fuerte en efecto como quería, lo del tema de la sinceridad, o sea que no lo quiero hacer mantenido, sino quiero intentar que en ese momento, cuando le pregunte dónde está, que sea en plan algo que sea sincero en ese momento. ¿Quién...? Can... El... ¿Sobre, ¿Sobre quién lo hace Sobre el, el comisario. Vale, entonces antes de ir o antes de tal, intenta hacer el efecto. Vale, pues eh, vuelve a tirar. son eh, bueno. Igual tampoco, te responderé solo tres para que te responda. Y como es una pregunta, no tienes que añadir continuidad. Pues serían cuatro éxitos en total lo que tenías que sacar. Menos uno porque es otoño Y eh, eh, yo tenía camisa blanca. Vale. Lo que sí. pasa es que... es que eh, piensa, a lo mejor cuando te quiten un poco la esposa, lo que sea, porque la prenda ¿Sí? no puede que pague por nada. Si la sí, prenda está paga, entonces... Eh, Realmente tienes que buscarte alguna excusa para quitarte con la chaqueta, pero al menos si te la quitas ya no, ya no te la dan de vuelta. Ya, yo, yo es que pensé que, que la chaqueta no, no la teníamos, por lo mismo que, que no tenía Loom su, su abrigo. Claro, pero el de ella es más voluminoso. Ah, vale, vale, entonces nada. No, no quiero perder la chaqueta de... Es una, cha... ¿Es una chaqueta que uso para salir por ahí? O sea, no voy a estar aquí ahora. <risas> mira, tampoco, que... tampoco me, mira, tampoco me voy a poner puñetero. O pongamos que de alguna manera te de la, de la, de la, de la, de la y después os la vas a dar de vuelta. Así que te este cuento esa fortuna. Y entonces vale. ya sería eh, dos éxitos lo que tenías que sacar. Bueno, dos éxitos y sería. Eh, ¿Cuál era la tirada que hayamos perdido? Pues es un efecto aquí. Lo cual, la virtud del metal es la destreza, no. no, cual era? Sí, era? No, era Jan, es perfecto Jan. La virtud es de la destreza. Perfección, más. Y destreza, Jan. Sí, exactamente. Como habla esta otra es Jan. Es la destreza más la alquimia. Es decir, te 2 a dificultad, Jan, que queda siete en tu caso, según si creo recordar dificultad eh, 7 sí. entonces es eh, destreza más, más eh, la tenía dos puntos perdón más 2 porque tenía 2 puntos a la alquimia son 6 dados entonces 6 uh -huh. vale, dados a dificultad 7 a ver qué tal 1 2 3 Tres éxitos. Bueno, pues Te, te dice, sí, no. te, te dice. El alcalde está. Dice, ah. creo que está cazando ahora. Pero vamos. Que no le pasa nada. Y, y se queda un poco. Ahí sí se queda un poco extrañado como diciendo. ¿no? Porque le he dicho yo eso. Al, al efecto. Pero bueno tampoco le va a dar más importancia. Vale, pues entonces ahora que ya sabemos dónde lo podemos, sabemos que, que no está en el pueblo, sino que está por ahí fuera, pues sí que nos podemos dejar llevar y ya buscaremos la forma de encontrarlo. Vale, pues entonces estamos de nuevo en, en aquella ciudad, que no, no me lo he preparado con cuál puede ser, pero pongamos que se llama eh, Tunlung, por ejemplo. Y, y allí lo han dejado, con la advertencia de que no volváis, y se han Nunca sí se derrumba cuando dicen lo de cazar, porque tampoco le... Por su propia naturaleza tampoco le, le sienta muy bien. Y cuando, cuando se va a la policía, empieza a hacer espavientos, dice eso. Dice, nos, nos quería matar, dice, ese... ese... Ese hombre ha matado a gente, Ha, ma ha matado y. Dice, yo creo que esto es muy. Es muy. Es muy chungo porque, porque yo creo que. Yo creo que ese tío dice, ha matado a alguien. Dice, no, no sé si, si tiene algo que ver con la familia. Digo, no sé si ha matado a su familia. Digo, sí si, O si mató por orden del alcalde. Digo, o, o mató a alguien que ya vino a preguntar. O no sé qué es lo que pasó. Tranquila, tranquila, pequeña Lu. No. Shenhai sí, intenta tranquilizarla, cae Tranquila, pequeña. Y ahora está un animalito. Sí, sí, tranquila. Le daremos su merecido a ese pequeño bastardo. No te preocupes. Haremos. Estoy jugando el defecto Tanuki. Evidentemente, me quiero vengar de ese cabrón. Lógico. Vale, gracias por recordármelo Porque el momento en que no te quieras vengar Tendrías que hacer una tirada pregunta para no hacer Claro Ahora encima Chenghai tiene la, la cosa de que me quiero buscar, Me quiero vengar de ese pedazo de cabrón Así que eh, ¿A qué distancia estamos Del templo que nos dijiste? Es que hay un templo por aquí cerca Vale, pues en realidad, a ver un poco que calcule. Bueno, a lo mejor unos 50 kilómetros o algo cosa así. Está como en dirección, como volviendo a, a Jansu y tal, pero, pero sin llegar todavía. ¿Y cómo se podría llegar así? Pues, a ver, hay, hay, hay muchas maneras. O, o se cojo un autobús o puedes contratar a algún conductor que te lleve no tienen por qué uh -huh. ser muy baratos incluso hay, uno, hay unos vehículos muy graciosos en China que son una especie de, de motos de tres ruedas una especie de triciclos muy pequeñitos, muy sí. angostos pero que suelen salir, suelen salir bastante baratos, un conductor te lleva te lleva allí, y ahí los tres muy apretaditos pero perfectamente los tres podéis caber y vamos bueno, en, en más, más apretura se meten los chinos bueno, en Shanghai es más huesos que hueso y pellejo y Lung tampoco, también está muy delgadita, así que no hay problema. Vale, por hacernos una idea... Eh... <ríe> no a pedir que, como comento la idea con, con ello, eh, no sé, a Shanghai se le ocurre ir al templo a sí, buscar sí. ayuda, <ríe> a, ver, a ver si allí hay otros gisen que les puedan dar más información de por qué está la cosa tan chula en el pueblo este. Sí, como dato, como dato, eh, es que estoy echando cuenta un poco, vosotros fuiste allí... Temprano por la mañana, el, la gestión y el interrogatorio se ha llegado a tiempo. Eh, es, la, es la tarde, es tarde avanzada. ¿Vale? Era solo eso. Lo hizo. Bueno, si podríamos echarlo en la noche también en el templo. Mm, aunque por la noche nos podremos mover más fácilmente. Gracias, visto, Aunque yo también quiere decir que nos pueden matar más fácilmente. Por cierto, vuestro, vuestro equipaje se ha quedado en el en el hotel vuestro, allí, no han tenido la delicadeza, aunque han devuelto el abrigo y la chaqueta, no han tenido la delicadeza de, de pasaros por el hotel y, y volver. Desde luego, que no quema gente. Bueno, a lo mejor podemos intentar... Bienvenido al mundo de tinieblas. <risa> a lo mejor podemos intentar con... O sea, ir al templo y luego y cotillar un poco, a ver si, si saben... A lo mejor esto haga más fácil si ¿sí? alguien sabe dónde está la parte. O incluso si a lo mejor alguien, eh, si hay otros que estén en el templo, lo mismo se pueden apiadar de nosotros y, y algunos echarnos una mano. ¿No Además, sé? yo ya tengo, tengo ya hambre de comida de Yugen. <risa> <risa> Te entiendo, que a mí me faltan tres. <risa> Entonces que vamos para allá o qué? Sí, yo por mí sí. Vale, vamos. Pues sí, eh, en, esa, en esa mutillo pequeña, puesto que se nació yo, el gran era muy ensigua. En ese triciclo chiquitito del que eh, si me acuerdo poner pondré alguna foto en el foro porque son realmente graciosos. Vais los traen cogidos y, y bueno. Tiráis casi una hora de camino al, al templo. Bueno, no he dicho que eran 50 kilómetros, ¿no? Una no cosa así. Bueno, casi más o menos. Sería algo más de distancia en realidad, pongamos una hora, una hora de, de camino allí. Y, y ayer el conductor os deja. Y ya está ya está anocheciendo. Y el templo, bueno, pues tiene pinta de estar cerrado. Es como. Tampoco, tampoco, a lo mejor un templo más turístico, no más como un monasterio donde, donde habrá pues esos monjes budistas. Pues nada, aprovechando que, que los chinos suelen ponerle una vela a cada santo, supongo que observamos la, la etiqueta adecuada y el respeto. Vale, lo que pasa es que. Bueno, pues veis que está... Es que realmente tendréis que llamar para poder entrar. Sí, bueno, yo, yo quiero sí, decir sí, de como... para un pie allí. ¿eh? Y supongo, no sé si hay una puerta o una campana o algo. Vale, sí, si sí hay una campana. Hay unas puertas grandes que están cerradas ahora mismo y hay una campana. Pues nada, no, pues tiramos la campana. Vale. Pues a, al tiempo abre un, un monje algo mayor, eh, gordo, y, y dice, así con un poco de, o oh, se queda fijado un poco en eh, el aspecto que tenéis. Eh, ¿Sí? ¿Qué quieren? Te, te recuerdo que yo voy a de monje esto Ya, ya, sí, sí, lo recuerdo. No, claro. Lo recordamos a los espectadores también. Tú vas a ver taoísta, Lumba con su abrigo verde y Shanghai va con su traje y su chaqueta, con lo cual eh, el grupo es un poco variopinto. Es, es heterogéneo cuanto menos. Buenas noches, hermano. ¿Qué quieren? Mira, que las gracias del cielo desciendan sobre usted. Espera. ¿Necesitaríamos un poco de, de refugio por esta noche si ustedes tuviesen un pequeño sitio, un poco de espacio debajo de su techo para nosotros tres? ¿Podríamos acurrucarnos en cualquier esquina si fuesen tan amables, chapearasen de unos pobres viajeros como nosotros? Dios, sí. mm. Es que el templo ha cerrado, ¿sabes? Y aquí los que viven son, mon son, monjes, son monjes budistas. Pues mira con, con cierta desconfianza. Sí, lo sé. En mi templo también observamos unas reglas parecidas. Pero no. sé que entre nosotros nos ofrecemos hospitalidad. Solo sería por esta noche. Es que hemos tenido algunos percances inesperados y necesitamos a, a auxilio, hermano. ¿Pero ¿cómo han, cómo han podido tener unos percances si se si escucha la moto que la acaba de traer hacia aquí? <risa> es una historia larga de contar, hermano. Si nos dejas entrar, yo con gusto se la trataría Con todos los detalles. Lo El tío va, dice... Dicho, ¿los querían hacer daño? El tío se queda así, se queda así mirando y dice, con, con mucha desconfianza, dice, lo siento, el templo está cerrado y, y en ese momento voy a aparecer eh, a, un, a un mucho más joven de unos 18, 20 años, una, una cosa así. imagina mujer budista, al contrario que Hai pues están tan, tan rapados, llevan unas túnicas naranjas, y están completamente Y este es, es un joven, además es, es un tipo bastante guapo, y, y tiene una cara como, como tranquilizadora, inspira de alguna manera, inspira confianza. ¿Vale? Eh, pues, la mano encima del otro, más, más, más bajo, más viejo y, y más gordito, y dice, dice hermano, esta gente, dice, creo que esta gente necesita ayuda. Yo la escribo. Sí, sí, que la necesitamos. Claro, cuando viste al guapo se han puesto los ojos de burilla. <risa> Pone cara, <risa> tiene una. Dice, sí, por favor, hermano, ayúdenos. Tenemos que ¿Sabe que los monstruos son célibres, no? Sí, pero no tienen <risa> de, de hecho, aparte de célibres, no pueden tocar a una mujer. No pueden ¿No tocar ¿Qué? ¿Qué dice? Digo que, que eso no le impide a la mujer tocarlo a él. Vale. Pues el, el monje dice: Pues es que es que no. Dice: El maestro no, no va a querer estar. que pueden, pueden ser mendigos, pueden ser ladrones allí, como si no estuvieran. Y él mira un poco. Dices: vale, dice: Es solo un viejo, una, una chica y. No, dice. Su padre, dice no no, dice, no me parece a mí que sean malas personas. En absoluto, somos unas bellísimas personas. Solo, solo vivimos para ayudar a los demás y servir. ¿Cómo íbamos a ser delincuentes un, un hombre tan anciano y una chica tan bonita? Y yo, yo los acompaño, yo soy gente muy tranquila. Vale, pues el, el tío dice, pero, pero el otro dice, pero el maestro y el, y el monje joven que está defendiendo, dice yo, dice, no te preocupes, yo sé, yo hablaré con el maestro. Eh, y hace una, una reverencia, así un, un saludo budista. Y dice, pasen, por favor. Se devuelve, dice, muchas gracias, hermano pequeño. Que todas las bendiciones del cielo vengan sobre usted. Yo hago al, al, la misma... Y luego cuando a me agarro su brazo. Le digo, muchas gracias. Abrazo del de, de monje. Lo que, es que se pone que se pone tenso de repente de, de ese aire sereno que tenía y tal. Ahí eh, sí, sí, el... coge el brazo de, de Lum y lo engancha a él. Ay, hey, muchas gracias Lum por ofrecerme tu brazo. No, me Al a, a, a sí. Bueno, pues, el monje, como he dicho, tenía un aspecto eh, sereno y armonioso y de repente está como, como nervioso y, y sudando. Eh, el otro mira un poco... ¿Hay nadie de niño? ¿Cógela? Sí, yo voy a intentar sujetarla por, lo, por los dos brazos. Y... Intentar separarla. En plan de, discúlpela. <risa> <y> luego... <risa> Los impulsos de la juventud. Vale. Pues. Eh... Oye, que, que se casi... pasen por favor. La... Sí, perdona. Perdona. Eh, Corresponde una tiradita de percepción más sentado para ver si son Gisen. ¿Hola? Mientras tanto, como digo, ellos os van conduciendo a, a adentro y cuando, cuando llegáis, cuando sobrepasáis un poco lo que son los jardines y llegáis en un suelo de madera, imaginaos un gran templo, no, no es ni mucho menos tan magnífico como, como el templo Daini adornado y además, al ser budista es bastante diferente. Eh, perdona, me he sacado tres dieces con, con especialidad Hisen en Shentao y dos nueves. Vale. Bueno, pues tuve, eh, no, es, no es un 100, eso está claro, pero bueno, como una tirada muy alta y tal, te puedo, sí te puedo decir que es, eh, aunque no has preguntado mucho estos, pues te revelaré que es un tipo eh, muy devoto y, y tiene pinta de ser muy, muy puro. El, el jovencito. El joven, el joven, que es el, sobre el que entiendo que lo estaba no. haciendo. Si muere sobre el otro ya el otro no, no te parece no, no, tampoco que lo sea vale. ya aprovechamos la tirada de acuerdo. bueno ellos se van o, o van llevando allí cuando se acaba eso, los jardines y tal y empieza un recinto de madera cuando vaya cuando vaya a pisar el otro el otro monje eh, se da la vuelta y dice eh, quita los zapatos ves que ellos efectivamente van descalzos, y que es buena costumbre en sí, sí. este eh, de estos zapatos. Vale, pues en ese momento cuando os quitáis los zapatos y todo eso, podéis ver una, una particularidad, otra particularidad más, de este joven monje eh, guapo, puro y devoto, es que le, que le falta eh, un dedo meñique del pie, el dedo meñique del pie izquierdo. ¿Y eso tiene alguna significación especial en China o... no, no tienen ni idea. Ni idea de qué puede significar. Bueno, lo ha podido perder en algún vale, vale. En alguna obra o alguna cosa, se le haya caído, le haya caído algo y lo haya perdido, vamos. Uh -huh. Vale, vale. Va, eso es un detalle, tampoco significa que, que tenga que deciros nada. Vale. Vale. vale. Pues, bueno. Cuando, cuando estéis ya en el recinto y... Y todo eso, eh, él eh, se ojía así un poco con una sonrisa, ya habiendo recuperado un poco más de nuevo la serenidad. Y dice, ¿qué? dice, entonces, ¿qué necesitáis exactamente, hermano? Pues esta noche necesitamos un sitio donde poder dormir. Y también luego quizás ustedes puedan darnos alguna información sobre. ¿Qué ocurre? En, ¿Cómo se llama el pueblo este? Yansu. En Yansu, porque venimos de allí y hemos sufrido terribles percances allí. Es como si hubiese una fuerza muy oscura en ese pueblo, gobernándolo y de, dirigiendo. no lo sé, hermano mayor, no sé de qué puede... No sé qué puede qué puede ser, en realidad yo nunca he, he salido de este monasterio. Eh, el maestro no, nunca me ha dejado ni nunca me ha enviado a, a pedir limosna, así que no, no, no, lo siento, pero no te sé decir. ¿Me puede enseñar a, a rezar, hermano? Eh, sí, claro. No. Pues, te lleva y te lleva al interior del templo eh, bueno, antes de entrar eh, en una fuente eh, hace que, que te laves las manos y la boca con, con una especie de cazo de agua que se coge, una especie de cucharón que se coge de la fuente y te lleva adentro y te dice, te una estatua y como si no fuera obvio te dice, este es el Buda eh, ¿puedes, puedes pedirle ayuda en la iluminación y bueno, da algunas palmadas se, se arrodilla se, se, se echa completamente y, y va contando eh, te va enseñando a rezar como lo has pedido vale, si sí, yo intento ir cogiendo confianza con él vale, eso es lo que tú, vas, vas a estar intentando tú eh... Lo demás algo, si querés decirme un poco más a largo plazo, porque son ya las 10 y 25. Sí, yo me gustaría intentar hablar con el maestro del, del templo, a ver si es la versión maestro fan de, de este templo, porque sabemos que es un nido dragón, que podemos haber venido aquí con el transporte este místico, pero que decidimos no hacerlo en un principio, así que es bastante probable que aquí haya algún Kisen o algún otro tipo de criatura sobrenaturales vale pues bueno tienes que esperarte un poco porque dicen que el maestro está cenando y tal pero ante la, te cuesta insistir un poco te dicen que antes de que antes de acostarse que en principio dicen que se va a acostar pero bueno si te, y todo eso pues antes de antes de dormir puedes, uh -huh. puedes entrevistarte con él yo, lo, yo lo acompañaré para Echarle una mano y, y, y, y porque no quiero ver los intentos de acercamiento de LUN, la quiero dejar que, lo, que vaya a su aire. Va a dejar la intimidad, ¿no? Sí, exacto. Vale. Pues, bueno, pues entonces eh, LUN se queda con, con este monje joven, puro y de búfano. Si le, si le mete impureza que no que no, no, no, si, que no lo impure no lo corrompas tío que, que eso es yugen que, que perdemos, perdemos comida. Vale. Vale. Va, a intentar, va a intentar averiguar uh, sí. qué le pasó en el dedo y de, y de camino uh, usarlo para empatizar más todo, para que empatice más con ella y crear un vínculo si en va a hacer de carabina y mientras que espera y como ya que se acerca demasiado al monje se va por medio eh, va vale. a corromper aquí al monje puro hombre, que, que, no, que nos quita el pan de mañana por lo, menos, por lo menos hasta que pase la noche, ¿no? que a saber si no he dormido y... Con las cosas de comer no se juega Vale eh, Sí, bueno, efectivamente sí se me había olvidado sí. a esta este, este monje gentil hasta os, os consigue comida una comida vegetariana por supuesto porque los budistas no comen carne pero bueno eh, humilde pero bien bien, co bien cocinada no, sobre todo para el hambre que tenía ya que no habéis comido nada en todo el día bueno mientras vosotros venimos con, con el maestro del lugar con, con el maestro budista el abad creo que es creo que sería el término correcto Uh -huh. eh, Loom por fin se, se queda sola y sin vigilancia con, con el judista y, y le había preguntado por, por el dedo y a él simplemente simplemente eh, se encoge de hombro, eh, muestra una sonrisa y dice, eh, nunca he tenido, no, dice, nunca, nunca, no recuerdo haber tenido nunca, un dedo, dedo meñique izquierdo, eh, pequeña no. hermana. Digo, no, ¿y por qué? Digo, naciste así. Mm, no lo sé, no, no, dice, no lo sé realmente, el Abad nunca me lo ha contado. Ah, digo, naciste es que en el templo. Eh, no, no, no, no nací en el templo, obviamente, aquí no hay mujeres. Eh, yo. Eh, bueno, alguien me abandonó. Y, y entonces he crecido aquí. Y no he conocido más. más no he conocido más. más familia que, que mi hermano. Y más padre que el abad. Digo, que te.? Digo, que te.? Yo también soy huérfana. Digo, me también me abandonaron en el templo. Él el, el sonríe. Sonríe y dice, no, no, no, no es ninguna pena, dice, y, no, dice lo, el abad es muy bueno y, y mis hermanos también, uno más que otro, pero, dice, bueno, dice a veces sí que sí que tengo curiosidad por saber quién es, quién es y por qué me abandonaron, dice, supongo que no podrían alimentarme y, y pensarían que aquí estaría mejor, dice, la verdad es que sí estoy muy bien, me dan de comer y, ¿No? Dice, me enseñan a, eh, el camino. Y bueno, digo, los monjes de, de mi templo digo, también fueron buenos conmigo. Digo, la vez. digo, siempre me sentí tan sola. ¿A la vez qué? ¿Te siempre me sentido tan sola. Tú no te sientes solo aquí. No. <risa> bueno, luego empieza a perder otra vez la serenidad. Y dice, dice mucho, hermano. Realmente eh... bueno, voy pasando siquiera a otro, no sé si pienso vale. en alguna cosa más por donde seguir preguntándole. Vale, si no piensas nada, pues ya está. Se, Se acaba esa escena. Pues el maestro es, es un hombre de viejo. Eh... Igual si le parece al gran maestro Fan, el que es este tipo de, de viejo que se ve vigoroso. Y, y quizás tenga una pinta un poco severa, pero bueno. Mmm, tiene un aspecto distinto porque um, la, la cabeza y la barba totalmente afeitada. Y, y dice. ¿ah? Dice, buenas noches. Dice, ¿qué, dice ¿qué le, qué le ocupo? Qué que le que le ¿Por porque tenían calas conmigo? Eh, primero todo, tirada de perfección más sentado. A ver si es eh, un kissing. Uff, Nada. Nada. Pues ni idea. Nada, ni idea. Buenas noches, eh, Abad. Lo primero de todo, quería darle personalmente las gracias por su amabilidad y su hospitalidad esta noche. En estos tiempos que corren, es algo bastante inusual. Es cierto que no. En este, en este monasterio no suele venir gente a pernotar, dice, en ese sentido, sea inusual. Sí, nos, no teníamos intención de venir, pero hemos tenido un percance muy desagradable en Chen Suan. Es, y De hecho, quería preguntarle sobre la ciudad, si a lo mejor usted sabía algo, porque venimos de allí y es como si una energía oscura, una fuerza maligna se cirmiese sobre esa ciudad no lo han notado ustedes estando tan cerca hmm. dice bueno no sé yo si no sé exactamente a, a qué se refiere nosotros cuando cuando mis monjes van allí van a, a pedir propina y a, a recoger donativos eh, para el sostenimiento del templo y para y hacer bendiciones a los creyentes que no se que no se pueden acercar eh, no sé exactamente a, a, a qué se refiere usted antes, ¿no? a, con, con esa fuerza oscura o, o algo así. No ha notado sus monjes si algo, algo inusual en la ciudad o, o si en estos años la devoción de las personas ha caído. No, en estos tiempos, la de, dice, dice, sí, dice, en, lo, en los últimos años la, la devoción ha caído. Y aunque bueno, dice no estamos tan mal como, como en la época de la revolución cultural. Que, es decir, que nosotros tuvimos la dificultad de pasar, dice, aquellas persecuciones fueron brutales. Cierto, cierto, cierto. Fueron los tiempos terribles dice respecto dice dice no lo sé dice es cierto que la sociedad se ha vuelto más eh, materialista y cuesta encontrar gente con auténtica devoción incluso dice no todos los monjes que acuden aquí dice lo hacen mm, para buscar el, el camino sino algunos por simplemente por tener alimento porque la familia no quiere no quiere sostenerle o no, no encontrar otro tipo de trabajo pero bueno son los tiempos que nos han tocado vivir por lo que sé en otros y en otros sitios ¿Más? está mucho peor entonces, ¿qué, dice entonces que dice que es lo que os preocupa hermano hemos eh, hemos intentado hablar con el alcalde pero hay algo oscuro en torno a él el comisario de y allí ha sido, uff, no sé, parece alguien que está realmente poseído por el espíritu del mal. A ya cuando lo menciona tal, hace... Pero de primeras tampoco se atreve a decir más. Dígase un poco la cabeza o tal. Es que un poco reconozco lo que estás diciendo, pero no se termina de... Fue, no fue, fue francamente desagradable con nosotros. No, no quiso atender a razones y eso que solamente estábamos conversando. Dice, bueno, dice, eso sí puede ser cierto, que mmm, dicen que, que el alcalde no es un hombre cariñoso. No es solo que no sea cariñoso, sino que tenía pensamientos muy oscuros respecto a nosotros. Agradación, vosotros no habéis visto todavía al alcalde, eh? No, eso me parece... Me... No, no, me estoy diciendo al, al comisario. Vale, pues en, en principio habéis equivocado y el tío lo ha sentido respecto al alcalde y ha dicho... Ah, vale, vale, era vale. Tío, cariñoso? Ya que lo he dicho, pues, uh -huh. un poquito pequeña información. ¿Por qué dice usted exactamente que el alcalde no es un tipo cariñoso? ¿Ha ido a algún hecho especial? No, no, no, no. ¿Por es que se pone, se pone un poco tenso así? Dice, no, no, no, no, no. Dice, no, son, dice, bueno, dice, dice lo que nos llega, nosotros estamos que apartados del mundo, es lo que, lo que hablan con los hermanos, pero no, dice seguro que... Bueno, tendrá su motivo y, y que no sea cariño, eso no significa que no sea responsable. No, tiene bueno. la impresión de que, de que está un poco... Uh, igual asustado porque todavía no sabe exactamente quién es. Bueno, responsable, responsable tampoco sé si lo será, porque su madre lleva años sin atender a su madre. Su pobre madre, desde el de donde, del mismo pueblo donde venimos nosotros, la pobre señora es una señora ya mayor y se halla en, en la calle mendigando y su hijo hace años que no se preocupa por ella. Y la pobre señora subsistiendo como puede de la caridad de los demás. Es, es algo muy triste. Y empieza así como a sentir ganas de llorar. Pues, eh, a mí otra tirada de manipulación más empática, en plan, ganar confianza. Venga, esa porque, es él, él, porque él empieza a mirar con la cabeza, pero, pero bueno, uh -huh. ya según, según lo que saque... Bueno, eh, especialidad ganar confianza. Soltará la cosa. Ahí está la cosa, dos siete y dos seises. Vale, sí, es, es, es un gran éxito. Eh, vale, parece que, que, con, que al hablar de la madre y hablarle mal o tal, la ha la, la un poco las dudas, a lo mejor, eh, bueno, eh, fuera, de, fuera de juego o algo, por, por decirlo así, el hombre estaba a lo mejor temiendo que, que fuera ella algún tipo de espía o algo así. <risa> vale, al eso ya, de alguna manera ha resultado muy convincente. Y dice, <risa> dice ¿ves? nadie no, dice... Dice, el hombre ese no. Dice, no, no es nada bueno, por lo menos lo que me encuentran a mí. Es que la gente que viene aquí, dices, dice, se ha montado con... Desde que se hizo con la alcaldía, eh, nada, dice, es como si la ciudad fuera suya y cuando quiero decir suya, quiere decir hasta el último habitante y la última casa. Mmm, por lo visto tiene todo tipo de abusos, de, me cuentan, dice, hasta que, hasta que recauda... Um, le, le quita dinero a los comerciantes um, echa a quien quiere quien le cae mal no. mira así un poco alrededor tal todavía un poco nervioso después desapariciones desapariciones sí algo o nos suponíamos Insisto en que vosotros solo lo habéis visto eso en el comisario y él está hablando ahora del alcalde. Sí, sí, no, creo que me está ya fuera de juego, creo que me está dando la sensación es que hay alcaldes aquí, el corte de la y el comisario es su lugar teniente. Vale, vale, yo, yo, yo porque quede claro tanto espectadores sí, sí, como sí. Como lo que vale, a espectadores como los que están jugando, por no confundir. Vale, vale. La mafia, la mafia aquí. china. Un golpe en la pequeña china. Vale, pues algún tipo de información más que le queráis sacar a este hombre. ¿Y por algún caso... Sí. ¿Por Mira. algún casual usted no sabrá o no le habrán contado cuál es el sitio que, donde, donde le gusta al alcalde ir a cazar, verdad? ¿no? Bueno, eh, no. No, no, no lo sé. Sé que hay, bueno. Por alrededores ¿eh? puede. Eh, aunque la ciudad ha crecido mucho y ha habido contaminación, tal, por los alrededores ¿eh? puede haber bosques. Y, y pueden estar de caza. Ya eh, fue el juego que en ese momento estuviera cazando, no significa que ahora tan la noche o mañana vaya a estar cazando también, ¿vale? Uh -huh. No. Mal pues... Eh, no sé si alguna cosa más queréis decirle. Fue, a mí la verdad es que a mí no, no se me ocurre mucho más. Vale, no pasa nada, ya está. Si sí, eso sí, es todo lo que queréis preguntar. De todas formas, eh, ¿qué hora tenemos de cortar, la 11? Sí, sí, 20 minutos. Vale, pues entonces ya sí que seguro que no nos va a dar tiempo a terminar hoy. Eh, no sé si Lung quería añadir alguna cosa. Vale. Lung va a contarle la historia del, del policía, incluyendo su sospecha. De que. Incluyendo su sospecha de que le de que, de que los quería matar y todo esto. O su certeza de que los quería matar y el miedo que ha pasado y todo esto. Y no solo no, no va a recuperar Jürgen, sino que va a gastar también un poco porque va a hechizar al pobre monje. ¿Va a qué? A hechizar vale, al pobre que... monje. Vale, que queda el lugar exactamente. Vale. Vale. Nomás no tengo una pregunta. <risa> el el la efecto de fuego. El en la madera. que controla los, los deseos y la comprensión? Vale. Pero uh, uh, si alguien si alguien está pensando con la mente sucia no es exactamente lo que, lo que quiere. ¿no? Loon quiere, uh, quiere aumentar más todavía la. O sea, ella quiere establecer un vínculo con ¿no? él. Quiere uh, sentir que la entiende, sentir que meterse un poco en su cabeza y todo esto, ¿no? no está pensando, o por lo menos no está pensando todo en el plano físico. Entonces, ella la hace más, la hace más o sea, ella quiere sentir que el, o sea, se, se, bueno, eso, que quiere aumentar, o sea, ha intentado todo el rato decir cosas para que yo empatice con ella, y va a intentar fortalecer eso mágicamente. ¿vale? Um, es una, un efecto de yang eh, de madera serían tratados y el modificador de intensidad sería uno de magnitud de cambio porque espera que, que ya todo el, toda la parte humana, o sea, piensa que es buena persona y por tanto tiene que empatizar ya por, con ella de por sí, o sea, piensa que aparte le va a venir de, de su propia, de su propia capaz, capacidad de empatizar, pero eso sí... 4 de magnitud de cambio porque quiere que le dure por lo menos una semana china, decir 10 días vale. Vale, que... de continuidad, eso de, sí, continuidad. de continuidad vale, eso hacían 1, 4, 5, 6 éxitos, ¿no? ¿O ¿no? ¿o cuánto? es que se me ha apagado la tableta y ya no puedo ver ¿no? vale, hemos dicho que es con, eh, continuidad sería cuánto, eh, ¿no? Soy, eh, sería China, cuatro éxitos, ¿no? Vale. Si quieres eh, si quiere un cambio mínimo, serían cinco éxitos solo. Sería el, porque ya con, si metemos un inicio de cambio, ya lo, lo haces. Si, si quieres un cambio más considerable, pues sí, podrían ser seis éxitos. Seis sí, A ver, a ver porque... Eh, vamos a contar fortuna porque creo que tenía la tableta y se me ha pagado. Pero estaba eh, mi Quanon Jim propio, que es de madera, eh, el abrigo verde que lo llevo todavía, eh, el, aunque no es demasiado sexy. El, eh, ¿Qué más? Mm, el tacto. Porque trato de llegar a acariciarle un poco y todo esto, la, eh, country, la la dirección, porque me aproximo desde el este hacia él, son cuatro, ¿no? Sí, y así te lo ocurra. Puedes buscar un, un punto romántico debajo de un árbol. Y bajo. bajo el árbol. Hay, hay una lista de árboles, pero no me voy a meter ahora en decir exactamente cuál es de allí. Vamos a suponer que uno de los árboles eh, propicios, eh, parece que los de un tiempo son especialmente bloqueados, te, te puede dar cobijar. Entonces, ¿sabes? si, si, si buscas un paseo entre, entre jardín y pararte en un árbol para, para buscar esa confianza. Pues sí, sí, sí que lo intento. Y ya con eso, eh... No me lo voy a jugar, pues serían tres dados a dificultad ocho, pero Sé que no es muy importante para la aventura, pero para la luz sí lo es. Vale. Pues sí, sí. sí. Tu, tu objetivo era entonces eh, lograr cierta conexión. Sí, de de tener. Que esté un poco fascinado conmigo, un poco cariñado, eh, que me comprenda. Que me... Vale, vale. Pues con, con Loon eh, metiendo eh, pensamientos, sensaciones confusas para, para un monje que, que ha tenido poco contacto con, con el mundo femenino. Sí con el, el maestro de, del templo budista, el Abad, eh, ya acostándose tiempo a, a Shihai, y Inari, no sé si para, para meditar intentar recuperar algo de su yugen o, o para intentar descansar algo, o no sé si vais a querer hacer algo esta misma noche. Sí, voy a intentar recuperar un poquito de yugen. Sí, descansar y... Vale. Pues al final, eh, como decía, no... No hemos, no hemos logrado terminar. Aquí se queda. La situación es menos desesperada que ayer. Ha sido, desde luego ha sido un día muy largo, muy, muy largo y, y poco agradable. En situaciones que las que la habéis llegado a, a pasar realmente mal, sobre todo cuando ha comprendido que, que vuestra mismas misma vida estaba en riesgo. Pero ahora los, los monjes se han quedado. O sea, los cien estos seres se han quedado. Um, de allí descansando ahora, por ahora resguardados bajo las murallas de, de este monasterio que no sabemos si se ha escapado o no de, de mantener fuera esas malas que Chen hacía referencia y que parece que han extendido tentáculos por toda la ciudad y, y sobre todo tendrán que ir tomando una determinación a ver cómo van a enfocar esto porque por lo que parecía un, un asunto un poco menial de de simplemente piedad filial y, y, un, y un hijo descuidado, se ha, se ha tornado mucho más turbio. El que quiera saber lo que suceda a continuación deberá prestar atención al canal de los archivos de la noche y para esperar la continuación de, de esta aventura, que hoy espero que al menos haya estado más, más emocionante. Espero que lo, lo hayáis pasado bien. Yo, yo está, tensa, está tensa, está Yo siempre sí. he pasado bien. Ya se sí me le he pasado bien, viendo intentaros resolver, viendo eh, sudar un poquito y, y bueno, más o menos maniobrar y, y llegar. Y aún he echado, pero ya estáis más cerca y a, y a ver cómo entráis. Eh, agradecimiento a, a todos vosotros, por supuesto, por, por jugar, por ayudarme a, a contar este, este cuento chino, que sabemos cómo empieza, no sabemos cómo acaba. Eh, muchas gracias mu Compañero de Archivo de la Noche. Muchas gracias a ti y a los otros jugadores. Muchas gracias a Narel, eh, buenas noches por traer a, a la vida al, al, al, al, al, al abuelo Chenghai. incansable. <risa> <risa> <risa> Muchas gracias a ti y a los demás compañeros. Y muchas gracias, como no, a, a Raúl también por, por su aportación y, y por estar allí aguantando y siendo el, el tercero en discordia. <risa> buenas noches, Raúl. Buenas noches, gracias a todos. Y buenas noches, está todavía por ahí en DVD, nuestro espectador más fiel. Seguro <risa> sí, que está ahí, ahí está. Ahí está y que ya y Magda que, que llega para ver la despedida pues un saludo Magda. gracias por, por venirte a ver el final spoiler alert y, y muchas gracias a los espectadores futuros que puedan ver si, si, os mola, si os mola si tenéis algo que decir o tal, dejad un comentario que, que siempre me hace mucha ilusión ya si le queréis dar por arriba y y suscribiros, a cosa vuestra, yo solo os pido un pequeño comentario y nos vemos pronto, a ver si la, si la semana que viene o cuando pueda ya se nos va a acabar el hangout no sabemos cómo vamos, pero será mi prisa de, de haberlo hecho hoy puesto que esta es quizás la última partida de esto en lo que podamos podemos echar con el sistema de hangout on air, después la próxima igual tiene que ser en diferido, no lo sé desde aquí una, mi último agradecimiento especial a, a Google por cosas que funcionan y, y echarnos abajo para darnos la mejor experiencia de usuario, siempre, por supuesto. Pues ya está, chicos, no me pongo a pesado. Cortamos la, cortamos la conexión. Adiós. Hasta, hasta Adiós. la próxima, sea como sea, volveremos. Hasta luego.